Muy buenos días, hermanos, Señor. Eh, la voluntad de Dios que, algunas cosas de tiempo tan cambiante aquí en nuestro medio, podemos estar juntos aquí, en el medio, tratando y encontrando a la Señor, no solamente... Por el tiempo, sino también por la pandemia que eh, todavía nos aqueja. ¿no? Eh, bueno, no sé cómo se reconoce, pero siempre estamos con ese temor y yo personalmente no, eh, no solo preocupado por mí, sino también por todos, porque. Eh, Estamos en medio de tantos peligros y no sabemos en qué momento o mediante qué eh, podemos eh, contagiarlo, ¿no? Lo único que en medio de todo esto tenemos que hacer también es confiar en el Señor y saber que toda nuestra vida está en su mano, ¿no? Y, eh, por lo menos... Eh, para mí esta semana ha sido una semana, tal vez muy difícil, eh, porque había el temor las dudas, no de mí tanto, sino siempre lo que me están rodeando, ¿no? eh, Resulta que por esta cuestión del tiempo, la semana pasada, eh, cuando salía a la casa temprano, estaba haciendo un ritmo sol, calor, así que yo dije, estar aquí para a llevar un chamata, ¿no? Y eh, me dije así, pero creo que apenas salí, o estaba en medio camino, ya se nubló y empezó a hacer frío y ya, ya se hizo sentir, ¿no? Y, lamentablemente llegué aquí y, bueno, ya estaba estudiando, ¿no? Y ya estaba empezando el post. Y como que ahora, ¿sabes que dice que la pandemia tiene como una simple gripe o algo así. Entonces eh, eh, en algún momento también pensé ¿no? que tal vez fuera de eso, ¿no? que, que me estaba pasando, ¿no? que estaba contrayendo la pandemia. Aunque yo diría que estaba casi como convencido de que eh, no era, ¿no? Después era, les pido una fuerte pol, ¿no?, que duró prácticamente toda la semana y todavía hago, ¿no? Así que si voy a tener que coser, les quiero que me disculpen, ¿no? Pero, eh, yo no creo que sea la misma, ¿no? Eh, pienso que, pienso todavía que es una fuerte toris eh, cogido, y la cosa es que desde mucho tiempo, yo diría, antes que no, a la verdad, o, o todos, como diríamos así, ¿no? Eh, antes, más joven, casi continuamente tenía, pero después, eh, muy extrañamente, ya se cortó completamente y ya no lo tenía, ¿no? Y por eso ahora que me copió, así que fue algo extraño y eh, también eh, un poco preocupante también, ¿no? Pero gracias al Señor que el Señor también nos tiene energía, ¿no? Y espero también que el Señor también pueda ayudar y protegernos que a cada uno de nosotros, ¿no? Eh, durante este tiempo que estamos eh, confrontando, ¿no? Esta cuestión de la pandemia. Pero me imagino que ya está llegando a la cúspide y creo que ya está bajando, así que eh, ya no vamos a tener que preocuparnos mucho, ¿no? Bueno, también eh, eh, quiero decir a. Los hermanos, hermanas, jóvenes, sus pues hermanitas que se han manifestado o son postulantes para el bautismo. Después de terminar nuestro domingo, por favor, les pido que puedan quedarse un rato para que podamos conversar. ¿no? Así que, les eh, eh, recuerdo ¿no? que tienen interés, ¿no? Muy bien, hermanos, eh, vamos a abrir nuestras vidas Segunda, cual, cual, no sé cuántos recuerdan, hermanos, de la semana pasada, los compartió el hermano Pastor henry eh, Y hasta que el recinto lo hizo. Bueno. Creo que voy a, por eso he querido invitar a, a Joel, ¿no? Para preguntarle si nos acuerdan nosotros. dos, ¿no? Eh, Las cosas es que Luis Fernando le no concluyó hasta aquí último el versículo, sino que dejó en el versículo 11. Y como no quería que podamos dejar pendientes estos dos versículos, en esta mañana, solo vamos a compartir dos versículos, la 14 y el 3 de la Juan, y vamos a recordar y tal vez con una indicación ¿no? acerca de, de la enseñanza la apóstol Juan en esta eh, carta. dice la palabra de Chango. para ti, para la Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que cada porción de tu palabra es una enseñanza para nuestra vida. Y permite Señor, que esta corta porción de tu palabra sea realmente una edificación para los de cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que al término de esta jornada, el Señor, a visitarnos y después, Señor, continuar en este tu camino. Bendice, Señor, tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, como dije, vamos a recordar un poco, ¿no? Eh, acerca de esta eh, pequeña o corta carta de los postres, como ya no, en los anteriores eh, en los anteriores maestras, en cuanto a esta carta, es una de las más cortitas del Nuevo Testamento. ¿no? El propósito principal de esta pequeña carta es alertar a la iglesia sobre la necesidad de vivir a la luz de la verdad. El propósito de esta carta recordemos siempre ¿no? es alertar a la iglesia sobre la necesidad de vivir a la luz de la verdad de vivir a la luz de la verdad de vivir con la vida. porque los tantos maestros que en aquel tiempo estaban difundiendo muchas energías. Y el apóstol Juan, que tenía mucha carga, estaba muy preocupado, ¿no? Por el daño de estos falsos mentores, introduciendo, se encubiertan en la ¿no? estaban ocasionando, ¿no? Por eso la Iglesia que tener un lugar, ¿no? de no apartarse de la fe. De tal manera que las instrucciones de la Popol Juan a la Iglesia eran por lo menos tres aspectos destacar que espero que ustedes me puedan recordar que no son muy difíciles. Primero, conocer la verdad. Luego, caminar en la verdad. Y finalmente, bueno, caminar en la verdad, en amor. Y finalmente, permanecer en la verdad. Esto, el apóstol Juan estaba exhortando y advirtiendo a los hermanos de la iglesia de tal manera que ellos tengan cuidado y no caigan en la planta de estos engañadores, de estos falsos maestros. Y también, al recordar esto, podemos decir, hermanos, esta enseñanza con tanto énfasis de la foto Juan no era solo para la iglesia que tiene sino es mucho más para la iglesia pero para nosotros ¿no? porque los hombres de los clientes, no solo de este sino también de la verdad, ¿no? Somos muy prácticos, muy cambiantes, ¿no? Y por diferentes motivos, por diferentes circunstancias. A veces nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, es como un subivar. ¿No? A veces estamos tan fermientes que hemos alcanzado el al cielo, pero otras veces por diferentes motivos caemos y estamos en los pueblos, no porque no estamos solos. Hay un enemigo que se opone para que nosotros podamos vivir esta manera. Pero el con lo cual, está diciendo que hay tres aspectos tan importantes para que no tengamos sus cuidadas y no que creamos. Siguiendo, siguiendo, ¿no? Que dice, la primera cosa es conocer la verdad. ¿No? la segunda cosa es andar o caminar en la verdad el amor y la tercera cosa es permanecer en la verdad ¿cuántos ustedes han conocido que gente que ha empezado bien y pasarle el tiempo, se han extraviado y se han arriesgado de los amados. Y de eso también era por culpa los nos que ¿no? de la carta. Y él dice, ¿no? Estaba de ¿no? Pero no eran de bruto. Por eso, salieron y ya no estaban. ¿No? y por eso es muy importante esta enseñanza de los cuatro cuadres para cada uno de nosotros, ¿no? Como también en la primera carta, estoy un poco de referencia, primera carta o primera cual, ¿no? Hemos dicho que hay tres pruebas que hemos estado viendo pero acordarse, ¿no? Dice, tres colegas que confirman si verdaderamente nosotros somos cristianos o creyentes, ¿no? Y ahí hemos visto la prueba doctrinal, la prueba social y la prueba Moral. Es decir, más claro, la prueba de la T, de nuestra, ¿No? y luego la prueba del amor, en la que nosotros, Juan, nos habla y pone énfasis entre las cuales sin largas y la tercera, la obediencia. ¿No? Son cosas tan prácticas que debemos tomar en cuenta para nuestra vida cristiana, nuestra fe. ¿No? Que no puede ser o que tiene que ser más bien inamovible en el Señor Jesucristo. la fe y luego el amor. No solamente es suficiente creer y depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. La segunda cosa es amar el amor. ¿Alguna duda? No pueden separarse Uno no puede decir, bueno, yo creo en el Señor, pero también me falta a nada. No, ambas cosas van ¿no? y la que la consecuencia obedece al Señor. No, que en todo lo que dice la palabra de Dios. Ahora en esta carta tan tan nosotros podemos ver, ¿no? Que el al cual está prácticamente, tan está reiterando estas tres cosas. Del tan 1 al 4, hemos visto. Que el apóstol Juan nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es la única verdad. Y eso es lo que siempre tenemos que recordar y eso debe ser siempre nuestro énfasis. ¿No? Hasta que nuestro hermano Juan te diría, estaba preguntando, ¿no? Y a veces. Nosotros recordamos o tomamos no, en cuenta otros aspectos secundarios, pero no lo principal, lo importante, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿No? ha dicho en San Juan, capítulo 14, versículo 6, ¿no? Y el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es lo más central nuestro Señor Jesucristo. Sin Él no hay. Nuestro Señor Jesucristo, cuando él estaba orando, decía: ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso es la actitud de obediencia que nosotros debemos tener, estamos estudiando acerca de las escrituras, que es la única autoridad para nuestra fe, para nuestras creencias, no hay otros. Lamentablemente, pero en el tiempo también en este tiempo hay muchos que se atreven a, añadir a la verdad que ya Dios nos ha dejado y nos ha dado a través de su palabra. Y se inventan y crean o producen otras verdades. Y lamentablemente, los hombres, cuando nos parece algo atractivo, algo novedoso, a veces tan fácilmente nosotros nos inclinamos y a veces seguimos, nos dejamos confundir y al final nos apartamos de la verdad del evangelio. El apóstol Juan también dice que no solamente es necesario conocer. La verdad. Es cierto que la verdad nos une a los creyentes. Es lo único que nos une a los creyentes. Sin embargo, es necesario que esa verdad debe estar en lo más profundo de nuestro corazón, para no apartar por eso es muy importante conocer. ¿no? Cuando escuchamos a veces, o algunos estamos ya a tiempo, ¿no? A que fue una cosa educativa, una cosa que habíamos escuchado, y conocido. Y sin embargo, todavía nos damos cuenta que efectivamente conocemos. Pero cuánto estamos aplicando en nuestra propia vida. ¿no? y todavía nos falta. Por eso, si la palabra, si la verdad del mantiene está en nuestro corazón, entonces vamos a reaccionar, vamos a usar no solo cuando tengamos alguna necesidad, Señor, cada día, cada día vamos a vivir conforme a la palabra de Dios luego también el Juan en esta carta en el versículo 5 a 6 nos dice que debemos caminar en la verdad en amor Los cristianos o los creyentes no solo deben caracterizarse por conocer la verdad, sino también por practicar el amor. Necesitamos amarnos unos a los otros de verdad. Necesitamos amarnos los unos a los otros de verdad. No es como cuando ocurre entre un joven y una señorita y se dicen que se han Y luego llegan a la nación. Y no pasa mucho tiempo, se vuelven como dos enemigos y que tan pronto le están buscando separarse y divorciarse. ¿No? Los verdaderos creyentes necesitamos amarnos unos a los de verdad y aún decirnos la verdad en amor. Y eso es lo que todavía aún nos falta, lo que cuando a veces hemos estado participando en un grupo de los hermanos y tenemos que orar y se llama hacer tiempo de transparencia. Cuán difícil es hermanos ser transparentes el uno con el otro. pero cuando no estamos tan cerca es uno con el otro, ¿no? Y ocasionalmente nos encontramos con los buenos y nos preguntamos a uno, ¿Cómo estás hermano? Bien. ¿No? Y en realidad en ese momento estamos cargando muchas angustias problemas, necesidades, y quisiéramos muchas veces compartirlos, pero como no tenemos confianza, como no hemos aprendido a amarnos, pensamos que... Si yo digo... Este hermano, esta hermana, va a ir a divulgar, ¿no?, así que prefiero callar, y así andamos. Pero hermanos, si estamos andando, caminando en la verdad, tenemos que hacerlo en amor. Por eso no solo es suficiente conocer la verdad, sino hay que añadir el amor. Al referirse a esto es Punto es así, en el puesto especialmente en Juan 13, 34 y 35, cuando él decía, un mandamiento nuevo con que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuando vemos nosotros a los apóstoles que levantaron la iglesia, la primera iglesia ahí podemos vemos darnos cuenta cómo ellos habían experimentado ese amor del señor, como dice aquí, como yo es os he amado. Por eso ese amor hizo que eso. Apóstoles. Cuando se convirtieron, se levantó la iglesia. No tenían diferencias. Aún no decían este señor. Y. un lugar, con total desprendimiento. que tenían la herencia que le habían dejado sus padres. Y dice, él lo vendió y lo trajo para la iglesia del Señor. Ese era el verdadero amor que había de Y ese es el amor que el Señor quiere que también nosotros podamos tener. En el versículo 35 dice el Señor Jesucristo, en esto conocerán todo que sois el discípulo si tuvierais amor, los uno con los otros. Esto es muy importante, ¿no? Creo que en alguna ocasión habríamos que preguntar. ¿Cuántos realmente de los que estamos aquí, si decimos cuántos hermanos, de verdaderos discípulos del Señor, podrían alzar sus manos? ¿No? Muchos solo pensamos que los creyentes o cristianos, como que es, eso fuera es diferente al ser discípulos. Pero el Señor, y nosotros podemos ver el énfasis que la palabra del Señor nos refiere, no no habla de cristianos o creyentes. Más aún dice la palabra que este término de cristianos no, fue, no salió de los creyentes, de los cristianos que fueron de la gente que dio a los creyentes que seguían realmente al Señor Jesucristo que amaban como el Señor Jesucristo que amaban como el Señor Jesucristo entonces les nombrábamos no pero el Señor, si nosotros examinamos los evangelios, Él solo nos habla de discípulos. ¿No? Y aquí el Señor Jesucristo nos dice, en esto conocerá todo, que soy mis discípulos, si tuvierais amor a los unos con los ¿Cómo los demás, los que no conocen al Señor, nos van a identificar? No es por nuestras buenas palabras, no es por nuestro buen conocimiento de la Biblia, es a través del amor. Y ellos se van a sentir deseosos de buscar y saber por qué nosotros hemos o amamos a los demás. ¿No? Hemos dicho ya hace rato que ser cristiano no es solamente creer en el Señor jesucristo sino es también amarnos unos a otros. Este es el énfasis que la 4 Juan pone en 1 Juan, en varios pasajes. Por ejemplo, 1 Juan 4, ocho nos dice el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Podemos pensar seriamente en esto. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Y es bueno que nosotros ahora podamos examinarnos. Y no solo en relación a los hermanos, porque a veces nosotros podemos. Procurar tratar de amar a los hermanos, pero la enseñanza es amar a nuestros propios. ¿No? En el capítulo 2, versículo 9 la 11, también nos dice, el que dice que está en la luz y aborrece a la hermano está en el está por la vida en tinieblas. El que ama al poder permanece en la luz y en él no hay propiedad. Pero el que aborrece al poder está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tiendas le han llegado los ojos. El apóstol Toro cual, el que dice que está en luz, pero amorese a su hermano, dice que está en tierra. Porque el que ama de verdad a su hermano, dice, permanece en la... De no hay ningún tropiezo ¿No? eso es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta el primer capítulo 3 4, 14 nos dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, no ha conocido al Señor. Sigue a su propia carta. Por eso, hermanos, lo que dice el apóstol Juan está corta, ¿no? No solo es. Suficiente con la verdad, sino también es necesario andar en la verdad en amor. El amor Eso es sumamente importante y realmente nosotros hemos tenido de verdad en el Señor de Jesucristo. el al 11, también en la apóstol dice que debemos obedecer y permanecer en la verdad. Los creyentes, la iglesia del Señor, debe obedecer y permanecer en la verdad. ¿Les pues, damos cuenta, hermanos? que nosotros los hombres somos muy cambiantes, somos muy prácticos. y tan fácilmente podemos dejarnos impresionar por los demás, especialmente por aquellos envenenadores por los santos maestros. Cuando hay algo atractivo, nos impresiona y somos capaces de seguir por eso debemos estar conscientes saber que los santos y los engañadores están a nuestro ángel Por eso debemos estar muy atentos, con nuestros ojos bien abiertos, ¿no? porque estamos en medio de muchos eh, que a veces tan sutilmente pueden pues, a nosotros llevar a la conclusión que ha del Señor como ha ocurrido con muchos. Pese a que Juan nos dice que debemos amar a nuestros propios y ser hospitalarios o lo que más, pero es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado, porque también dice la otra cosa, bueno, pedir a Dios que Él nos dé sabiduría y discernimiento, porque nosotros como humanos, podemos creer eh, y no solamente Rescindir el derecho, que muchas veces inocente. no se ve. el poco. que viene, es una de las personas, y a veces está en el mal, y está muy atento, y bueno, quiere intervenir, pero nosotros lo tomamos en cuenta. Sin darnos cuenta. Que son los padres. ¿Qué? nos ha ocurrido en algunas ocasiones? Son importores que caminan por aquí por allá. Tienen sensación. Algunos aparecen con, eh, hablando o diciendo que son necesitados. ¿No? No sé si se acuerdan de una vez, no sé de cómo lo tanto, pero una señorita música, que, me dijo que... Y ella dijo que era la de la de Arrenda, y que era de la iglesia de Dios de Mornada, ¿no? Y que sus padre recibieron un accidente de ¿no? Y que y ¿no? se eh, va a ver que estaban aquí, según mi padre se acuerda. Y me dicen, hermano, que la misma persona está en la país y estaba solicitando la misma. ¿No? Y seguramente es la pensaba que tú estás ahí decido que poner el partido con el patron, el sípalo. A ver, no, eh, hermanos, recogemos una prenda y pegamos las manos, porque si se habrá sufriendo la amputación de sus piernas acepta y necesita nuestra ayuda. ¿no? Pero como me dijeron de antemano, entonces no no, no. no, no de moda de salida, eso es lo Pero entre tanto, no guardaron algunos que están Tienen ese corazón de sacarte y le estaba dando ahí. ¿No? Pero tu hermano estaba acostumbrado, por supuesto, hermano, estaba acostumbrado y estaba andando por varias iglesias diciendo lo mismo. Que ¿Mm? Y han habido casos como ese que han ocurrido. ¿no? Y por eso necesitamos ¿no? pedir la sabiduría de Dios, pedir el discernimiento del Dios para todos y muy especialmente para mí. Y eso no solamente puedo ser en el texto, ¿no? sino también en la taxa como, otro libro, como en la escuela, en el acuerdo ¿Sí? con la de con recomendación de la peruano de ¿Sí? No tenía ni idea de apujarse, ni de, eh, de cuando se caso vino La cosa es que este supuesto pastor se llevó todas las cosas de su casa y desapareció. De y debemos tener mucho tal, o recibir ¿Sí? En el cual aquí dice ¿no? es tan importante que la verdad permanece en la verdad que hemos recibido y que con el tiempo de seguir profundizando más no es ocasional no es para un caso particular es para toda nuestra vida De tal manera, hermanos, que en cualquier situación, paciente y presente, presente, podamos reconocer y podamos dar. ¿No? Cometemos esos y Yo también cometí. ¿No? Luego, eh, por el hecho de que con el con el nombre, con el el el el ¿no? porque era los joven, en relación con otros actores, que lo ¿no? conocía bastante bien, maestro inclusive de un sancionado, un día vino a los cines y me dijo, pero, ahí un día se ha olvidado, usted no tiene que acá nada la gran, la gran, la la gran, la gran, la gran, que nos estamos gran, lo gran, la voy a hacer la los la gran, tanto como lo conocía y que insistió. Seguí ni siquiera yo tenía los derechos, pero tiene que eh, prestarme y conseguir y los correr los Al extremo llegó este hermano. Hermano, los misioneros están acá ¿eh? me van a dar a ustedes le van a llamar Y justo en la tarde me llamaron y hablamos como gringo. Pero era la misma persona que se hacía gringo y estaba hablando Como para que yo pudiera extraerlo. ¿sí? Pasaron los días y en la oficina había uno que sacaba un fotocopias y joven. Y él me dijo, el hermano que le ofreció el viaje al hermano, ya no ha venido si Sí, no, ya no ha venido. Creo que era un escenario o algo más que ya no vi. yo yo, me preocupé porque Era un hermano. ¿no? Pero él me dijo, hermano. Este hermano me pidió 300 bolivianos porque me dijo que ¿sí? tenía gente que trabajaba en yacimientos y que me podía ser conseguir y necesitó también a tal hora yo fui y no está entonces ahí me di cuenta que el paciente caído en la trama y nunca más apareció. Y yo dije, ¿cómo es que el pastor en conocido? ¿Más que se ha mandado mejor? Ya no me olvidamos. Necesitamos mucho las habilidades, ¿no? Y tener esa responsabilidad. No estoy hablando solamente de dos casos, porque no tendría que muchos otros casos también no. Bueno, estas tres cosas son tan importantes, ¿no?, que el autor Juan lo dice. Conocer la verdad, andar lo caminar en la verdad, en el amor, y permanecer en la verdad. ¿Sí? Que eso realmente es y sirva para nuestra vida cristiana.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 Nuestro voto se ha cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, se abunda. Amén. En estos dos versículos, el aspecto de cual en primer lugar, nos está buscando la necesidad de la comunión entre los creyentes. La necesidad de la comunión entre los creyentes. No es simplemente venir y congregarnos, alabar al Señor, escuchar su palabra y bueno, después se rápidamente. ¿Cuán importante es la comunión? El apóstol Juan, después de la dar sus instrucciones su deseo el profundo deseo de su corazón era tener una comunidad estrella por eso hermanos no solamente Enseñar por la verdad. El apóstol Juan deseaba ardiente y bien encontrarse cara a cara con él. Entonces tenemos que entender que la vida cristiana o el cristianismo. No es simplemente llenarnos de conocimiento de la verdad, sino también es necesario el relacionarnos los unos con los otros. Y aquí es necesario igual que podamos nosotros examinar sus ideas. ¿No? Yo Regularmente nos comunicamos, pero ¿cuántos realmente nosotros nos relacionamos? ¿No? ¿Cuántos nos damos cuenta ¿Y hay varios hermanos que hace tiempo ya se han perdido y ya no están más? ¿no? Es tan importante, hermanos, que nosotros podamos estrechar nuestra relación un con nosotros. Por eso, para el acuerdo cual ¿no? no era tal vez tan urgente seguir escribiendo todo lo que él tenía, sino él quería encontrarse personalmente con él. Porque para él era lo más importante la comunidad, la relación personal con cada uno de los hermanos. ¿no? Y los creyentes, todos, sin excepción, necesitamos ser exhortados continuamente, permanentemente. Si alguien de nosotros, Fernando, considera o piensa que no es necesario, no importante, y que hay... Nos quiere esforzar y a veces nosotros nos sentimos molestos y decimos: ¿Qué me pasa? Y tenemos que reconocer que es muy importante esa comunidad con nosotros. Y para eso tenemos que empezar conocer lo que hace más que yo ya dije hasta que ya no nosotros volvemos a ser transparentes si ya nunca hermanos nosotros estamos en ese camino de la madurez y esto también es necesario decir en qué nivel de madurez Están, están ¿no? tenemos que en cuenta y para el no era lo mismo. escribir ¿no? en este carta como encontrarse con ellos por eso él dice voy a tener le voy a dar tiempo y voy a visitar a los hermanos John Stork dice que las palabras habladas no están pues, respuestas a un mal entendido o malas interpretaciones o interpretaciones equivocadas ¿no? como las palabras escritas que o, o ahora utilizamos mucho en el celular o los mensajes ¿no? que no es lo mismo ustedes saben cómo ya se han de estos medios y cualquier cosa es cualquier mentira ¿no? y que lamentable a veces en el celular aparecen mensajes o como dicen ustedes enviados de pastores que me están enviando pero cosas que no son ciertas, ¿no? Por eso esto dice que no es lo mismo y por escrito, porque cuando hablamos personalmente Aún los demás, con los que nos comunicamos, ellos pueden percibir el verdadero sentido de lo que nosotros estamos expresando. No solo mediante nuestras palabras, nuestro lenguaje, sino también mediante el tono de nuestra voz. Aún la expresión de nuestro rostro ellos se dan cuenta y pueden percibir hasta cuánto lo que estamos compartiendo es cierto es verdad o solo es una mentira no, no tiene nada de cierto uno puede darse cuenta, ¿no? Y por eso el aporto corresponde a parte de mi segundo. Quiere contrar con ellos. También dice cuando yo me puedo ver, eso va a contratar mi voz. Por eso, en segundo lugar, el gozo de la el coso de del cual sería total y completo la mujer tenga la ocasión de visitarles y estar juntamente con él porque compartir no solamente sus preocupaciones especialmente acerca de las energías de los tantos maestros sino mucho más para hacer conocer acerca de las gloriosas enseñanzas de, la de nuestros, nuestros maestros. aunque eran creyentes, y sin embargo, él podría necesitar conocer las verdades de Marcos Señor Cristo, ser afirmados en las verdades de Marcos Señor Cristo Él quería realmente saber hasta qué punto ¿no? estos creyentes habían conocido la verdad, estaban caminando en el mundo. ¿no? Y él quería desafiar y animarlos para que continúen y permanezcan hasta el final en la verdad. Por otra parte, en el otro cual él quería expresar el gozo que sentía cuando él conoció supo de por su hermano estas iglesias que estos creyentes ¿no? no solo habían conocido la verdad, sino habían compartido. La verdad. Ellos prácticamente habían entendido claramente el mandato de nuestro Señor que nos contó de Mateo 28, 18 y 19. ¿No? Cuando dice que Jesús se acercó y nos habló diciendo: toda potestad se da en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer a. Dios, y a Todas las naciones, bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estos creyentes no solo estaban produciendo otros creyentes, sino verdaderos discípulos de nuestros santos. Ese era el voto de... Tenía el la bueno, tomar en cuenta que estos creyentes, esta iglesia, porque está por una iglesia local, y también cuando hace referencia a no la señora elegida, se le quiere a una familia y a su chico, el otro que tiene que también la familia también conocido al Señor, y estaban siguiendo la verdad. Naturalmente, el, a cuerpo lo cual le conoce, que no todos los hijos estaban siguiendo la verdad, pero había algunos que estaban siguiendo. Y no de la señora elegida, porque dice que ella tenía su hermano, y también era creyente y tenía hijos que también ellos habían conocido el evangelio, ¿No? De tal manera que no solamente las familias o los padres o las madres que se habían convertido estaban siguiendo la verdad, sino también y el evangelio se había extendido ¿no? en toda la región donde estaban ubicadas las iglesias. Y aquí nosotros podemos recordar y tomar el ejemplo de la iglesia de Tesalónica cuando Pablo se refiere a ellos en 1 Tessaronicenses 1 del versículo 2 al 10, que un poco extenso, pero la lectura dice, damos siempre gracias a Dios por todos nosotros, haciendo memoria de nosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Tres cosas muy importantes que el apóstol Pablo aquí menciona. ¿no? Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. El apóstol Pablo no estaba mucho tiempo en Tesalón. Estos tres no eran de años, estaban todavía en un poco tiempo, pero dice de la obra de vuestra fe. Pero más aún todavía dicen del trabajo de nuestro amor. Él nos había entendido tan exactamente aquello para lo cual el Señor les había llamado. Y estaban llevando el mensaje de la mujer y mujer porque él se más adelante, ¿no? Y la tercera parte dice, y de esta constancia en la esperanza con ellos. ¿no? Ellos estaban seguros. Que su fe en el Señor Jesús Cristo no era temporal. No era solo para esta vida, era para la eternidad. Él nos conocía y sabía. El versículo 4 dice, porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuál es el espíritu por amor de los Y escuchen esto. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo las palabras en medio de una gran tribulación con vosotros de Espíritu Santo. De tal manera. Que habéis sido el a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido.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 Quien nos libra de la ira de mi Aquí nosotros podemos ver en estas iglesias locales cómo ellos estaban extendiendo el evangelio de nuestro Señor. Y si para algo el Señor nos ha llamado, hermanos, es para cumplir su palabra, su mandato, ¿no? De ir a iniciar, predicar el evangelio de nuestro Señor Pequitos. Estos hermanos, tanto de su región donde la propia Juan estaba dirigiéndose, como de desarrollo que podemos ver aquí, no habían recibido una instrucción o un programa que se dice, bueno, tenemos que salir y practicar aquí, y tenemos que llegar, llegar adelante a Espontáneamente y por su propia cuenta, ellos estaban compartiendo el Evangelio. Y como hemos visto, no solamente los creyentes salieron y divulgaron el Evangelio en toda la región, sino empezando con sus propias familias. Hermanos, esto debe ser un gran desafío para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de los que están ¿Cuántos de los que están a nuestro alrededor son parientes, amigos, vecinos, en fin, con quienes nos relacionamos que aún todavía no conocemos? ¿Hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos el relación? Este es el mandato para lo cual el Señor nos ha llamado. Y nos ha escogido a cada uno de nosotros. Recordemos el ejemplo de estas iglesias, de la iglesia de Tesalón. Cuando el apóstol Pablo dice: Bueno, ya no necesitamos que nos.